Hola, comenzamos nuestro segmento especial de línea de ayuda con nuestra invitada especial Brenda Casas, gerente de financiamiento de Citywide Home Loans. Gracias, Carlos. Es un placer estar aquí de poder ayudar a nuestros televidentes con sus preguntas acerca de préstamos de vivienda. Bueno, perfecto. Tenemos, estamos vivos en Facebook y tenemos nuestra primera pregunta. Brenda, mi nombre es Juan. Yo trabajo en los casinos y he escuchado que hay un programa que ayuda a los empleados de los casinos para la compra de su casa. ¿Será que esto es verdad? Gracias, Juan. Muy buena pregunta. Y sí, es verdad. El programa exclusivo de empleados de Casino ofrece hasta 20 mil dólares hacia la compra de tu casa. Este dinero puede ser utilizado para tu enganche, costos de cierre y hasta para reducción al principal. El primer paso a tomar sería llamarnos para una consulta gratis y nosotros te ayudaremos con los requerimientos que son muy fáciles. Somos expertos en este programa, Juan, y hemos ayudado a cientos de familias que trabajan en Casino a obtener su casa. Bueno, tenemos ahora la siguiente pregunta viene de Isabel, Isabel nos escribe Brenda, yo tuve una bancarrota en el pasado ¿todavía puedo calificar? Gracias Isabel, esa pregunta nos llega mucho, si tuviste bancarrota y han pasado mínimo dos años ¿puedes calificar? ¿Y qué pasa si alguien pierde en la casa en el pasado, digamos, eh, a través de…? Bueno, hemos explicado la claro, parte? Claro, claro, Carlos. Si han perdido una casa por embargo, pueden calificar de nuevo para la compra de la casa después de tres años. Y si han incluido la propiedad en la bancarrota, de igual manera necesitaríamos esperar tres años. Ahora, ¿es necesario esperar hasta ese tiempo para comenzar? Eh, no, no, definitivamente no. Eh, pueden empezar el proceso, es lo que queremos, eh, comenzar el proceso antes del tiempo para así estar preparados y cuando se cumpla el día poder comenzar la búsqueda de la casa lo más pronto posible. Ahora queremos informarles también que llamen ahora mismo al número en la pantalla o visítenos en nuestra página de Facebook. Continuaremos con la línea de ayuda en el próximo segmento y recuerden que las primeras 50 llamadas obtendrán un crédito de mil dólares hacia su costo de cierre.